La depresión no me dejará seguir Busco cada paso, no te puedes ir A donde vayas yo te voy a perseguir Ahora que no estás yo no quiero salir La cuestión no es saber a dónde estás La cuestión ahora es lo que haré por ti Cuando me dejaste yo lo no pude respetar por siempre no lo puedo La muerte me cobra con lo más amado en vida No avanzan las horas es tan lenta la agonía Lágrimas se afloran por quedarme con tu esencia Las palabras sobran cuando falta tu presencia La vida me quita quien iluminó mis días Es triste entender que no volverás a ser mía Solo me queda a mi lado la carta vacía Esa que no pude darte cuando te tuve en vida Mi vida, la vida se me escapa con tu oxígeno ¿Cuántas lágrimas saldrán para que me digan que no? Que todo es mentira, que es un sueño que no es cierto que aún te tengo a mi lado en la mañana si despierto Este dolor me recorre de la cabeza a los pies Cuando me dejaste solo todo perdió el interés La angustia me mata y muero por verte otra vez Me pesa pensar que te dejé para después La depresión no me dejará seguir Busco cada paso, no te puedes ir A donde vayas yo te voy a perseguir Ahora que no estás yo no quiero salir no voy a saber a dónde estás La cuestión ahora es lo que haré Porque cuando me alejaste Yo lo pude respetar Pero ahora que es por siempre no lo puedo lo que te callabas reventaba de sibelio Fueron palabras vacías para mis so oídos necios No quiero entender lo que me dicen, no les creo Porque dentro de mis sueños y si en mí sigues existiendo Así que no, que no me vengan con esos discursos Que no me animan, no me llegan, no tienen gran uso Te veo y despierto con tu ausencia, es tan confuso La muerte y sus reglas tan jodidas, ¿quién las puso? Llévame contigo, quiero encontrar el modo Para ir a tu lado luchando codo con codo Eras mi tesoro, tú complementabas todo, dime ¿Dónde estás? Por favor, no me dejes solo Sabía que te perdería, pero no de esta manera Ya paren en el tic-tac, este reloj me desespera Hubiera dado todo, pero no existe el hubiera Ahora entiendo lo de que el tiempo a nadie tiempo, espera La depresión no me dejará seguir Busco cada paso, no te puedes ir A dónde vayas yo te voy a perseguir Ahora que estás, no estás, yo quiero salir, salir. Yo no voy a saber a dónde estás La cuestión ahora es lo que haré Porque cuando no me dejaste yo lo no pude respetar Pero ahora después por siempre no, no lo, lo puedo, puedo He llorado tantas horas que ya no sé si es costumbre Partiste con mis sueños y es por eso que no duermo Me mintieron si dijeron que nada es para siempre Porque no avanza el tiempo, este segundo es tan eterno El vernos juntos creo que no se podrá Recuerdo momentos no volverán, no sé por dónde comenzar si tú no estás, el tiempo no arregla nada, él no te va a regresar, desde que partiste te llevaste mi razón, tú eras el detalle para mi inspiración, y hoy lo sigues siendo, aunque no del mismo modo, hoy sin ti no tengo nada porque te llevaste todo, pensé en buscarte entre la muerte, más lo dudo, después de la muerte no se sabe si hay salida, quise estar más tiempo a tu lado y no se pudo, si hay algo después de esto espero verte en otra vida.